Ministro, Senadora Mora. Gracias, eh, señor Ministro. A ver, aquí el problema es que aunque haya ofertas de empleo público, las ofertas ni siquiera llegan a cubrir ni una décima parte de lo que de lo que hace falta, y que además es que eh, los funcionarios ni siquiera eh, llegan a cubrir esa plaza cuando se oferta. La realidad es que no se quiere trabajar en el medio penitenciario porque la situación laboral es bastante horrible. Eh, un médico de la sanidad penitenciaria pues, cobra una media de 1.700 euros menos que un médico, por ejemplo, eh, de familia. Están haciendo guardias enormes por falta de, de plantilla. Hay guardias de disponibilidad de más de 100 kilómetros que, para una urgencia, usted me dirá qué es lo que es. Y no se cubren bajas ni jubilaciones. Ya no se llega ni siquiera a cumplir la ley en el cumplimiento de derechos fundamentales, por ejemplo, en eh, la intervención cuando se in ingresa un, una persona presa, ya no ni llegan los, ni siquiera los médicos a poderlo valorar si tiene enfermedades mentales para entrar en el protocolo eh, de prevención de, de suicidio. Eh, supone que, además, están aumentando los ataques contra la vida de las propias personas o no siquiera están llegando a poder dar la medicación de la metadona de manera diaria en algunos sitios, lo que supone que han aumentado también las muertes por sobredosis y las sobredosis. Incluso, recientemente, hubo una intoxicación por sobredosis de varios funcionarios, ocho funcionarios en Huelva. Eh, ya solo llegan a, a poder atender eh, enfermedades, eh, situaciones de urgencia y no hacer seguimiento a las enfermedades crónicas. Y esto supone también problemas de seguridad hay médicos pidiendo excedencia, funcionarios de nuevo ingreso que cuando llegan y ven el panorama renuncian a la condición de un funcionario que ya es tremendo, lo que supone que es que están tirando la toalla, que están súper cansados, eh, que tienen una situación bastante difícil, que esta situación que es una bomba de relojería lo que está pasando en las prisiones y que las prisiones es que se están hundiendo y no nos hagamos trampa para que los funcionarios de prisiones quieren trabajar en las prisiones y los, los médicos quieren trabajar en las prisiones, habrá que homologarle la situación, las condiciones laborales y salariales. Y para que las comunidades autónomas quieran asumir la transferencia en la sanidad penitenciaria, habrá que transferirlo Se los Voy terminando, señoría. Voy terminando con los recursos suficientes y no con una estructura absolutamente destrozada, porque si no, lo va a querer, no la van a querer asumir. Dígame si esto lo van a hacer o no, porque eso es lo que espero de este Gobierno.